¿Qué onda? Yo soy Eijian, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a cambiar mi iPhone viejo Y bueno, yo tengo el iPhone 7, ya tiene sus ayeres Lo compré nuevecito cuando salió Si acaso tuvo dos, tres meses de retraso Pero es, en cuanto salió, yo lo compré Lo malo es que ya se le nota el tiempo eh, Funciona bien, eh, el puerto de carga pues ya no le funciona eh, como debería, o sea, si tú le metes el, el cable ya no le hace clic Ya no se fija ahí el cable, eh, con cualquier cosa se desconecta Ya no reconoce accesorios como este que tengo aquí Que es para, lo conectas en tu teléfono Es eh, de entrada universal, tiene eh, eh, cable lighting, cable USB-C y el USB eh, mini, creo es Y aparte un USB normal donde aquí le pones una tarjeta SD lo conectas y le puedes pasar todo lo que grabaste Archivos, lo que sea A la tarjeta SD. Este accesorio ya no lo reconoce el iPhone, ni siquiera dice que no es compatible, simplemente no lo reconoce. Entre muchas otras cosas más, por ejemplo, la duración de la batería es como de, del 70% ya, o sea, si te metes ahí al ver la batería te dice que ya está en mal estado. ETC, ETC, ETC, ya, eh, ya no me es muy funcional, o sea, sí funciona para hablar para WhatsApp y todo eso, pero... Eh, si no lo tengo conectado todo el día, pues se le acaba la pila Así que creo que es tiempo de ir con el psiquiatra Digo, de comprarse un nuevo iPhone eh, Pero tenemos un pequeño problema aquí Porque los nuevos iPhone no me atraen Ya tiene un rato que los iPhones no me atraen No, no es como que yo diga que salga uno y Yo diga, oh por Dios, es algo novedoso, súper bueno, lo necesito ya. ya Ya no es esa misma emoción eh, de, un tiempo para, de un tiempo para acá El iPhone ha sido como que más de lo mismo Lamentable o afortunadamente Sigue siendo para mí el mejor teléfono del mercado En cuanto a hardware Pues no tiene comparación con ninguno Muchos tienen hay cámaras de Veintitantos mil megapíxeles Pero aunque tienen un montón de píxeles no se ven como las cámaras de los iPhones. También, obviamente, el software, el, el iOS, es súper bueno, no se traba. Aún con mi iPhone todo golpeado, eh, no se me traba el iPhone. Empezaba a hacerse reinicios raros, eh, ¿qué pasó, chiquilla? Nunca tuve ese efecto eh, Android, que a mí no me gusta, por eso nunca me he comprado un Android, que le, les hablan y ahí están como güeyes queriendo contestar la llamada y le dan como 5 o 6 veces y después ya contestan. Yo he visto que pasa eso hasta en los mejores teléfonos de Android. Eh, lo que voy a hacer es voy a optar porque la opción, como les digo, no, no me emociona comprar un iPhone nuevo aparte que no sé qué onda con los iPhones, ahora cuestan 30 mil pesos. No voy a comprar un teléfono de 30 mil pesos que no me emociona y bueno, ya estamos aquí en Amazon eh, déjenme, grabo la pantalla nos venimos a Amazon y si buscamos iPhone, así nada más iPhone, vamos a ver que tenemos unas opciones que dicen Renew. Eh, esto Todos estos teléfonos Renew son los que yo les digo, que son eh, agarrados por Amazon, eh, regresados por gente que no les gustó, no les funcionó bien o lo que sea. Lo regresaron, Amazon los agarró, los reparó o, si, o, los, o les hizo lo que le tenía que hacer porque hay unos que ni estaban... Eh, descompuesto, simplemente el que lo compró se arrepintió y lo regresó, y esos ya no los pueden vender como nuevos. Aunque tú, aunque por ejemplo si yo compro uno nuevo de Amazon y yo digo, chino, no me gustó el color y lo regreso. Aunque nada más lo haya abierto para verlo y no me haya gustado el color, eso ya no lo puede vender como nuevo Amazon. Entonces esos teléfonos los agarra, los arregla, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y son estos que se llaman Renew. Eh, por ejemplo, aquí hay un iPhone SE del 2020 de 64 GB. Si nos vamos a la página de Apple, que este es el rojo. Entonces le ponemos rojo de 64 GB sin cobertura. Nos cuesta 11 mil pesos. Aquí en Amazon nos cuesta $8,200. Entonces yo voy a comprar aquí el mejor iPhone que yo pueda. Una de las razones por las que quiero el iPhone. Ustedes ya habrán visto el video de la impresora 3D. Vienen más videos de la impresora 3D. Pero con el iPhone puedes tomar su detección de rostros. Y escanear objetos. Te puedes escanear a ti mismo o escanear, no sé, este carrito. Lo empiezas a... ya se cayó el Spartan. Lo empiezas a, a escanear y puedes generar un modelo 3D de, de esa escaneada. Lo puedes modificar, lo puedes hacer mil cosas y después lo imprimes. Eh, para que sea esto bueno, eh, por ejemplo, si yo quiero hacer un casco, pues me escaneo la cabeza eh, y ya tengo ese modelo de 3D en, en, el en mi sistema para que yo pueda moldear el casco a mi tamaño de cabeza real. Una de las cosas que me molesta mucho, mucho, mucho Y les recomiendo que si ustedes planean comprarse un nuevo teléfono no sea, Aunque no sea iPhone No se compren uno con poquita capacidad Y, y en estos días poquita capacidad Es decir, menos de 60 gigas es, es poco Este iPhone es de 32 gigas Y no le cabe nada, nada O sea, el, si tú no instalas las aplicaciones que todo el mundo tiene WhatsApp, Facebook, Twitter, eh, Instagram Todas las redes sociales eh, tiene 2 tres 3 juegos como de, como de 100 megas a lo mucho Y obviamente pues yo me dedico a hacer videos No nada más para este canal Sino para otros canales y otros proyectos eh, Entonces no podía grabar nada eh, De hecho en el video de las patinetas se Me quedé sin, sin espacio y sin pila después. <ríe> y pues no pude acabar el video como yo quería acabar el video. Entonces eso es una de las desventajas grandísimas para mí de los teléfonos. Entonces lo que voy a hacer es comprarme uno que no sea menor de 128 GB. Si se puede más, pues más. Si no, pues no. Y por ejemplo aquí me está arrojando el iPhone 7 Plus de 128 GB en 9 mil pesos. Entonces en este caso te conviene más comprarte el iPhone SE que el iPhone 7 Yo no les recomiendo que se compren un iPhone 7 si el iPhone SE está hasta más barato está, imagínense Y es de 128 GB también Y aparte este es AT&T, o sea no es un iPhone libre para que lo uses con cualquier compañía Entonces iPhone 7 descartado Pero vamos a seguir viendo, a ver qué nos sé. encontramos aquí un iPhone X que es más viejito que el XR, de 256 GB. Este no tiene Prime, yo les recomiendo que compren puro que tiene Prime, porque si sale algo mal, tratan con Amazon, que básicamente es nada más regresar el teléfono, y tan tan, se acabó, nada más ellos checan, Ah, así viene el teléfono y les regresan su dinero. Eh, si no traen Prime, eh, quiere decir que Amazon no está involucrado, entonces vas a tener que entrar en disputa con esta compañía que lo está vendiendo, y pues es, es bastante tedioso. Entonces, puro Prime, vamos a activarle aquí la opción de puro Prime. Mm, iPhone X de 64 no, iPhone 8 Plus. Mm, ah. Dejen hago una investigación rápida de cuál me conviene más. Y ahorita, ahorita les digo cuál es el que me convenció más. Aquí ya tenemos el teléfono que me convenció. Es un iPhone 11 de 128 GB. Está a $14,500 pesos Me gustó porque trae eh, su cámara 4K 60 cuadros por segundo eh, no, sé, no, no sé bien si trae HDR el iPhone 11 Déjenme checo Sí, fíjense que el iPhone 11 graba en HDR Muy buena opción Entonces vamos a comprar este iPhone 11 Y vamos a ver qué tal nos sale Bienvenidos a la mesa de unboxings Aquí ya está la caja de Amazon con todas las compras en esta caja no nada más viene el iPhone, también vienen unas fundas. No encontré mi cúter, así que estoy usando el, las pinzas de la impresora 3D para darle emoción al video. Abierta la caja. Adentro de la caja vamos a encontrar la caja del iPhone. Esta es la caja del iPhone refurbished. No la volteo porque aquí tiene como datos, no no quiero que haya problemas, ahorita la vemos, aquí tenemos un cargador inalámbrico que es para el iPhone, una carcasa que me pareció interesante, contra el agua, ahorita la vamos a probar, y aquí tenemos una funda más sencillita porque planeo ponerlo en unas cosas que no funcionan bien con carcasas muy, muy estorbosas, eh, compré una cajota de wasabi porque como mucho sushi. Y también compré un disco sólido para la computadora de 512 GB RGB para más FPS. Eso ya es todo de las otras compras de Amazon. Vamos a proceder a abrir la caja del iPhone refurbished Aquí podemos ver que tiene sus sellos. No se ve que hayan sido violados. Vamos a romperlos para ver cómo viene el teléfono. Como lo prometido no trae la caja original. Trae una caja X. Oh, ya encontré mi cúter Y bueno, ahora sí vamos a ver Creo que está al revés Sacamos En la caja ya no hay nada Pasamos a un lado Aunque no viene en la caja original Sí tiene una protección especial para el teléfono Es como más universal Tiene aquí como los hoyitos para todos los, los puertos Todo eso. Ahora vamos a ver el iPhone a detalle no, aquí tiene que, muchas gracias, está salvando el planeta para comprar de no sé qué. Please read. no Aquí dice que si vamos a regresar a algún producto de Apple, ahora tenemos que seguir las instrucciones porque obviamente los iPhones se bloquean con la cuenta de Apple. Como también decía, la, eh, la descripción no trae los cables originales. Este se ve, es de Shark, marca Shark. Entonces no, no es un cable original. Se siente... Pues sí, no no se siente tan de calidad como los de Apple. Y el cargador, obviamente, es más genérico que nada. De hecho, no, no dice de qué marca sea ni nada. Lo que está padre es que si te vas a, a algún otro país, pues le puedes cambiar la, la, la conexión. Lo malo pues es que no, no te dan esa otra conexión, ¿verdad? <ríe> y ahora sí, vamos a hacer todo esto para acá. Vamos a hacer un al iPhone, y bueno aquí tenemos el iPhone no viene en ninguna protección especial, lo más que trae es una bolsita una bolsita de plástico y trae una protección de, de esas estáticas que, trae, eh, que traen varios teléfonos obviamente es como muy genérica no está el tamaño de, del teléfono no trae los cortes de la cámara ni nada, vamos a quitársela Y aquí está nuestro nuevo usado iPhone. Eh, de detalles, vamos a hacerle un mega zoom. Lo están descubriendo ustedes conmigo. De detalles, no le veo absoluta, absolutamente ninguno. A ver, déjenlo, veo con mis ojos porque no lo he visto. No, chavos, no le veo ningún detalle, ningún rasguñito, ningún nada por ningún lado. En cuanto a estética, está 100 de 100. La, eh, trae una, un protector de cristal. Muy bien. Ahí. Muy bonito. También está muy bien puesto. No tiene eh, burbujas. No tiene eh, pelusas. Ni nada. Ahora vamos a proceder a encender el teléfono. Que muy bonito se ve. Pero... Vamos a ver si funciona. Pero bueno, ya encendió. Dejen, Voy a traer la SIM de mi otro teléfono. Aquí está mi iPhone viejo. Que de hecho también no tiene muchos detalles estéticos. Vamos a sacarle la SIM card. No es necesario apagarlos para sacarle la SIM card. Vamos a ponérselo al nuevo teléfono. Se supone que también tiene que venir desbloqueado. Ahí está puesto. Y vamos a configurarlo. Hola. Eh, somos de español. Somos de México. Acerca, ah, esto es nuevo, esto ya tiene rato que no cambio de teléfono Y esto es nuevo Dice acerca tu iPhone o iPad actual a este iPhone para iniciar sesión y configurar Aquí de hecho ya salió Configurar nuevo iPhone desbloque para continuar hmm, Se me hace que necesito poner la SIM card en el viejo teléfono Esperen, ahí está el teléfono con la SIM card Otra vez le acá Ok, y ahora sí ya nos salió. ¿Quieres configurar un iPhone nuevo? Damos que sí. Esperando al otro iPhone, mantén tu iPhone nuevo frente a la cámara. Ok, ¿cuál cámara esta? Órales. Y bueno, ahí ya terminó el iPhone viejito, dice transferencia, finalizada. Y luego ya no me deja hacer nada con este iPhone. Eh, yo creo voy a usar este iPhone como una segunda cámara para los videos. Aquí está ya, me dice continuar. Está exactamente igual. Bueno, aquí yo creo porque no está cargada las fotos en este. Eh, en, en este me sale el widget de fotos. Este es la el timbre postal que diseñé para los 35 años de nuestro astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela y todo el layout está. Exactamente igual, obviamente ya está descargando las aplicaciones. Wi-Fi funciona, pantalla funciona, eh, botón de apagado funciona. Déjenme ver si puedo poner mi cara ahí para el Face ID. Ahí está, desbloqueado con Face ID. Eh, botones de subir, bajar volumen. Parece que funcionan bien, a ti ya no te necesitamos. Eh, ¿Qué más? El botón de silencio. funcionando bien, vamos a hacer la prueba del de cargador, el cable este es el original del de viejo iPhone, vamos a conectarlo ahí está cargando funciona bien el puerto de carga también hace snap bonito y ahora vamos a probar la carga inalámbrica aquí está el cargador inalámbrico que compré, vamos a poner encima el iPhone y está funcionando la carga inalámbrica Super chavos! super. Lo siguiente que voy a hacer, porque es lo que siempre hago, ya que probamos los botones que funcionan bien con, eh, sin ninguna carcasa, vamos a ponerle la carcasa. En esta ocasión le voy a poner la carcasa a prueba de agua. Obviamente el iPhone eh, está catalogado como que aguanta el agua, pero como es Refurbish, no sé si lo abrieron. No sé si fue abierto, entonces no sé si siga siendo resistente al agua. Así que eh, también la, esta carcasa no me costó mucho dinero, así que vamos a limpiarlo, vamos a ponerlo en la carcasa. Lo único que me preocupa es que con este tipo de carcasas luego el audio se oye bastante mal. Ahí está, dentro de la carcasa vamos a quitarle el plástico protector. Eh, ¡Ay! Ah, le quedó aquí una burbujita, no importa. Vamos a quitar el plástico protector de atrás. me gusta se alcanza a ver el rojito del de color que escogí lo único que queda un poquito duro son los botones del volumen pero vamos a probar la cámara aquí está la cámara frontal lo que me gustó de este teléfono es que graba en 4k 60 cuadros por segundo en la cámara frontal al igual que la cámara eh, de atrás también graba 4k a 60 cuadros por segundo Vamos a ver si está bien configurado. Ah, algo que eh, tenemos que checar. Como es un iPhone usado, tenemos que venir a la configuración a pila o oh, batería. <risa> y aquí nos va a decir cuánto nos queda. Oh, la capacidad máxima. Uf. Esto sí me gustó. Vean, la capacidad de la batería es de 100%. Está nuevo el teléfono. Es, literalmente está nuevo el teléfono. Como decían en mis tiempos, ni una patinada de mosca tiene este teléfono. Está nuevecito. Nuevecito. Súper bien. ¿eh? Hasta el momento recomendado el Renu, los iPhones o los teléfonos renovados de Amazon. El iPhone nuevo está nuevo como nuevo, la verdad es que me sorprendió un montón, yo esperaba que llegara con un pequeño rayoncito por aquí, por allá, con, con algún eh, signo de, de me usaron, pero no, eh, está, eh, básicamente está nuevo, de, de, de seguro es de esos que yo les dije que lo vio alguien, no les gustó, no sé, la cámara, dijeron, no, siempre sí, me voy a comprar un, un Android, y lo regresaron, o sea no lo tuvieron por mucho tiempo Y ese es el que yo compré Porque aparte de que está impecable en, el, en los vidrios Porque delante y atrás trae vidrio Y en el aluminio de, los, de las orillas no tiene ni una marquita Ni una marquita Esto se debe también a que yo compré el iPhone más nuevo Que venden eh, reacondicionado eh, Todavía no tienen iPhone 12, no he visto iPhone 12 Pero por ejemplo yo creo que si te compras un iPhone 7 recondicionado muy posiblemente si sí le dieron un, un buen uso a ese iPhone Y va a estar un poquito más maltratado Que el que yo compré Digo, por lo que hace Amazon Tiene que tener un, un cierto control No te van a vender cualquier cosa Tiene que estar funcional, creo que mínimo tiene que tener Un 85% de batería Todavía en el iPhone, si no, no te lo venden Esta fue mi experiencia Si ustedes se ponen a ver los reviews De, de estos teléfonos en Amazon Van a ver que hay muchas quejas Como de 50 hay como 5 o 6 Vamos a contar para que les cuento mentiras Por ejemplo, este iPhone que yo me compré Tiene 734 calificaciones Bueno, no nada más este iPhone Sino todos los colores y variaciones de, de capacidades Están incluidos en este, en estas reviews Por ejemplo, aquí hay un review de alguien que compró un iPhone Un iPhone negro de 64 GB Obviamente es un iPhone 11 Y le salió bien Ahí. 8% con una estrella, una nada más dice mal, eh, ¿cuántas, ¿cuántos votos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Bueno, para qué lo cuento, ¿verdad? El 1%, de. digo el 8% de, de 734 es, son como 65 calificaciones. Obviamente hay problemas porque eh, también puede que te toque un teléfono que lo hayan regresado por alguna falla grave... Que lo uses, no sé, 3 horas y se caliente y se esté reiniciando. Eso es algo muy difícil que, que, que pueda captar el equipo de Amazon que se dedica a recondicionar teléfonos. Ellos lo van a ver, van a ver que está bien, que está funcionando en 10 minutos, que es, yo creo que es el tiempo que tienen para revisar un teléfono a lo mucho una hora, y si no fallan una hora, pues dicen, pues este teléfono está bien, ¿no? Y ya, lo venden. Pero como les digo y les recuerdo, eh, compren nada más los teléfonos eh, con Prime de Amazon. Por ejemplo, este nuevo iPhone me llegó de un día para otro casi, y si hubiera salido algo mal con el teléfono, pues lo regreso igual de un día para otro, y me regresan el dinero y, y compro otro. Sin ningún problema Que mucha gente aquí en los reviews dice Ay, es que me salió mal Y que no sé qué y, Ay, qué mal producto Güey, regrésalo Cómprate otro Tan tan Se acabó el problema Y bueno, ese ha sido el video de hoy Y si les gustó esta chamarra Pues tech La pueden comprar Hay blanca, negra y roja eh, Como los iPhones <ríe> Están muy padres la verdad eh, a mí me gustó, es la que uso casi diario No nada más porque sean mías Pero están, están cómodas y está bonito el diseño Y bueno, ya saben dónde comprar iPhones de bajo costo Buenos iPhones de bajo costo No se desanimen si les llega un teléfono eh, un poquito dañado O no es como lo esperaban O no es como el mío que llegó perfectamente nuevo Y así como hay iPhones, hay Apple Watch Hay iPads, hay pantallas, hay Android hay un montón de cosas en, en Renew de Amazon. Si ustedes quieren comprar uno de estos iPhones Renews aquí en la descripción les voy a dejar los links para que se compren los más nuevecitos. Si usan esos links les van a ayudar al canal a ustedes no les va a costar ni un peso nada. Pero a mí me va a ayudar Y bueno, ese fue el video de hoy Ojalá les haya gustado Dejen su like Si fue así Si no fue así Pues dejen su dislike Y suscríbanse al canal Si quieren ver más videos como este Activen la campanita Yo soy Higien Nos vemos en el próximo video